concentración y bueno hemos propuesto pues un manifiesto tanto Lento, rápido diferente Listo, Listo. que a lo que estamos acostumbrados a, a, a escuchar así que doy paso a, a nuestro ahorcado de la dependencia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 antes de que entre en vigor la ley mordaza por si acaso Pero yo tenía ahora con este sol no puede ser Pero con este sol no puede ser eh, no hagamos un esfuerzo entre todos hombre yo te veo capaz vamos. hombre más bueno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 Bueno, era un poco la línea que queríamos repetir. y bueno, la idea de la inauguración Papita. Papita. era que, bueno, como esta gente está tan acostumbrada a salir y hacerse buenas fotos, ¿no? Y, y, y, y hacernos creer que todo va a bien, ¿no? Como se han quedado sin residencia, y nos que inaugurar.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 un poco de caso, porque como decía Einstein, eh, si quieres resultados distintos, eh, hace una cosa eh, distinta, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea. Y nada, vamos a, luego nos vamos a dar unos pantas, que con los carteles. Si vosotros queréis participar, eh, la idea es hacer un cartel y luego en Twitter lo compartís o con vuestra casa que queráis y de alguna manera creamos un poco de viralidad con